Hola gente de YouTube, hoy oh, esto va a quedar como uno de esos videos de ASMR porque tengo todo muy cerca. Vamos a ver. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Acá, Abril, con ustedes. No. Este video se trata sobre lo que dice el título. No sé qué va a decir el título, pero básicamente de lo que se trata Es de que vamos a ir a una de las tiendas más baratas para comprar cositas Esas cositas que no es nada, o sea, no es primera necesidad Pero a lo que me refiero es eso que te pasa siempre Que te vas de viaje y dices, me olvidé el restaurante Me olvidé las medias A mí me pasa que me olvidé mucho las bombachas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Pero bueno, pasa gente, cuestión que pasa Entonces, este tipo de tienda tiene todo Tiene snacks, tiene ropa, pero tiene que de entonces, si quieren volver a Buenos Aires o a sus casas o de donde quieran, si quieren llegar a un souvenir pero no querés gastar un millón de euros en gente que te cae mal, vení a hacerte y te vas a comprar cositas como... Estamos yendo a la tienda que les estoy comentando, se llama Deals y en UK todo lo que es Reino Unido se conoce como Poundland. Es básicamente como un todo por dos pesos, pero sin costarte todos los euros. Hay de todo, hay cosas que te cuestan tal vez un euro o hay cosas que te pueden costar cuatro euros, pero está bueno ya que es realmente súper copado. Que si tienes que venir y llevarnos a souvenir a alguien, yo voy a venir acá y lo voy a comprar. Porque si tengo que llevarle 20 souvenirs a 20 personas y tengo que gastar 10 euros por persona, si las matemáticas no me son 200 euros. Y yo no quiero tanta gente. Así que voy a gastar un euro y por 20 personas van a ser 20 euros. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. de irse ante la ciudad por toda la ciudad así que ahora les voy a mostrar en el mapita como por dónde se encuentran pero mira el gigante que se es este. me encanta tiene hasta chango chango en la puerta me voy a tener que sacar los anteojos porque pasa esto y no ven a mí hola señor francés y cómo Mierda. es el nombre de la cadena de tiendas de variedades británica, pero ese es el nombre que solamente tiene dentro del Reino Unido, ya que para después poder expandirse dentro de Europa lo cambiaron a Deals en el resto de los países. Esta tienda está desde 1990 y funciona como una tienda de productos de variedad, donde puedes encontrar productos de higiene personal, tanto del hombre como para la mujer, productos para limpiar tu casa, para comer o de todo. Lo más interesante es de que incluso podés encontrar hasta heladeras donde tenés comidas, bebidas, de todo. En estas heladeras hay de todo. Hay bebidas energizantes, hay gaseosas, hay jugo de naranja, hay leche... A base de planta, tenés leche descremada, tenés tipos de comida incluso. Esta comida yo no la recomendaría a nadie que las comas porque realmente no se ven muy ricas. No sé qué va a ser sano, pero bueno, son hamburguesas y no sé, yo eso realmente no lo comería. Les juro que no se lo recomiendo. También tienen unos pedazos de pollo y en la parte de arriba de las heladeras estaban vendiendo queso. La manteca de acá es muy, muy buena. Realmente es adictiva la manteca, eso lo compraría tenían Pancake bites que son pequeños bocaditos de panqueques y eso sí que es muy muy rico también había pedazos de queso, pedazos de jamón ahí lo que ven que decía Oreo eran helados esas leches son de proteínas, hay pedazos de jamón, pedazos de queso pero lo más lindo de todo esto es que tienen ahí un café con leche con leche a base de avena que es bárbaro para la gente que tiene problemas con la lactosa o que no tenés tanta ganas de comer leche y seguís teniendo todo, tenés papitas Pringles, tenés gaseosas, baterías eh, máquinas de afeitarte, de todo, todas cosas de belleza también de hombres, con perfumes y la mejor parte es que con todo lo que tenga que ver con productos de belleza o de higiene personal hay más de una opción como pueden ver acá no es que hay un solo jabón marca, deals y que no conseguís nada más hay diferentes jabones, diferentes tipos de marcas, diferentes cantidades de productos incluso odontológicos, tenés un montón de opciones para todos hay diferentes variedades de productos de cepillos de dientes, de lo que sea que quieras comprar La mayoría de las veces va a haber más de una opción Tenés mascarillas, alcohol en gel, de todo que puedas llegar a necesitar Incluso estos adhesivos por si llegas a tener un dolor y quieres ponerte algo que te dé calor Entonces realmente práctico, tenés todos los productos para cuando estás en esos días Cremas y esto que me encanta que son mascarillas para los pies Para hacerte tipo un tratamiento y que te quede todo más suavecito maquinitas por si tienes que depilarte o incluso chapstick para cuando tenés los labios un poco resecos y de nuevo desodonantes por un euro obvio que si te lo trajiste ahorras pero si te lo tenés que comprar no pagas una fortuna y tenés ¿sí? esta crema, mira esto, es gigante, apenas me entra en la mano, son 400 mililitros de crema, es lo más grande que vi en la vida a la grande le puse cuca bueno ahora los voy a llevar al Pasillo de los productos de limpieza que hay De todo como pueden ver Y bueno, obviamente yo ya estuve metiendo Algunas cosas ahí A mi bolsita porque uno cae en la tentación Ah, estos cositos que te muestro acá Se usan un montón en todas las casas Porque realmente son muy prácticos O sea, vos agarrás y sacas la parte de Esta negra de atrás, le pones Detergente y lo vas moviendo Así y directamente haces espuma para Lavar todas las botellas O para meterlo donde más te guste no, vamos allá del chiste, la verdad están muy buenos para lavar todo tipo de cosas Y es como te decía, aparte la mamá de una amiga cuando vino por primera vez le encanta tanto esto Que se llevó un montón de estos en la valija Yo no sé si te recomendaría llevarle tantos de la valija Me llevaría tipo uno o dos Y después agarraría varios de los repuestos, que es lo más importante Bueno, si son como yo y no son de llevarse de regalo productos de limpieza Porque realmente... ¿Quieres llevarme eso y prefieren llevarse tal vez una prenda de ropa o algo así cada vez que la vean recuerdan el momento cuando estaban en su viaje bueno ahora vamos a comprar ropita ok yo no sé muy bien por qué una parte no se puede entrar pero a la otra parte de la ropa sí. pero por ejemplo acá ves tenés calzas desde 3,50 obvio empiezan 3,50 pero no va a terminar en un millón de euros también hay ropa deportiva y de la nada encontrás ahí esta calcita hay corpiños hay zapatos o sea, zapatos para andar y solamente por 5 euros. Y también tenés pantuflas, diferentes tipos de modelos. Mira, tenés esa que es un tipo conejito por 5 euros. Aunque yo me compraría las otras que están 3 porque son más baratas. Solamente por eso. Pero hay un montón de opciones. Y che, pará, ese corpiño no está nada mal. Ahora quiero buscar y ver qué onda el precio. Pero sí, mira, hay un montón todavía de opciones de. De pantuflas, de todos. Hay pijamas. Hay hasta ropa con la temática esta de San Patricios. Como un souvenir para que le lleves a alguien. Y tenés de todo. Tenés este pijamita. Tenés bombachas. ¿Ves todas las bombachas que hay? Eh, está bien, alguna que otras medio fea. Pero hay un montón de bombachas. Ah, y esta es la parte de abajo del otro. Que estás, te puede llevar 3 por 6 euros. Y ahí está el grupinho. Bueno, a ver. Tuki tuki. Y qué complicado que es grabar y todo, eh. 4 euros, un corpiño. hey no te lo puedes probar ahora, pero para zafar, si total no te va a durar mucho puesto. Oh, yeah. Pero no importa eso. Hay un montón de opciones. Tenés otras opciones de corpiños. Y cosas para el hogar. Ay, no sé, pero yo como que las veo y me emociono y digo, sí, cosas para el hogar, sí, cosas para el hogar, sí. Cosas para el hogar, hogar, hogar, hogar, hogar, ¡sí! Ok, miren todas estas cosas, son artículos de decoración. Tenés, por ejemplo, una mantita, 4 euros. Y son súper suaves, son de 120 por 150 centímetros. Y está 4 euros, nada más. Tenés esto, ¡hola! Acá estoy yo. Tenés esta cosa de jabón, 1,50. El otro de jabón líquido, 1,50 tenés toallas, toallas por 4 euros, 5 euros una toalla es, y a estos tachitos que la verdad me parecieron muy lindos, estaban 5 euros y toda esta área de bebés y de niños que les voy a mostrar de forma más detallada un poquito más adelante así primero nos enfocamos en lo de las cosas del hogar pero también tenés medias térmicas, no sé ustedes pero en Argentina cuando fui a comprar eran muy caras pero acá estaban solo 2 euros y tenés toda esta parte con estas cajas para poder almacenar que viene con este diseño de lentejuelas y si te gusta ese tipo de diseño, no la pagas nada, solo un euro con cincuenta Y tenés estas tres de mimbre que la verdad me gustaron un montón Casi que llamo a Esteban para que me venga a buscar y podré llevarlas Y tenés toda esta decoración también por seis, cinco euros, cuatro euros Los difusores de aroma, los portarretratos también cuatro euros Nada, súper barato todo esto Y con unos pocos euros terminaste decorando tu casa y la vas dejando un poquito más bonita A ustedes, pero a mí esas pelotitas a mí me encantan. Está nada más 2,50. Tenéis hasta cobertor de almohadones o el almohadón si te hace falta para abajo. Y está muy barato. O sea, a veces te pasa que decís, che, no me llevé el abrigo suficiente. Y mira esto, cuesta solamente 7 euros y te cambia un poco. También tenés ropa interior por si te lo olvidaste. Pero lo más importante es dónde está este bebo en qué pasillo lo encuentro. Oh, yeah. Ok, y como les había prometido antes, ahora la ropa de niños. Esta remeneta de y está solo 3,50. Puedes ver toda la variedad que hay. Hay conjuntitos, incluso tenés camperas, tenés y para bebés, pantalones, buzos, remeras, conjuntos. Tenés este set de dos piezas que estaba a 7 euros y ahora está a 3,50. Tenés diferentes tipos de diseños, desde remeritas con dinosaurio, desde remerita con Batman y un montón de opciones. La calidad se veía bastante buena y aparte también un chico cuánto tiempo le va a durar la ropa. Tenés zapatos desde 10 euros, tenés alpargatas, extrañamente encontré alpargatas y los precios son muy baratos, mirá acá tenés una camperita por 3.50 y eso estaba en liquidación, pero el precio final si no lo tenés en liquidación era 5 euros o sea, no era una millonada y una remerita por 2.50 bueno, resulta que te cansaste de comprar mierdas y tenés ganas de hacer un regalo más cultural, no tenés tantas ganas de hacer regalos de imanes o de otro tipo de productos, hay libros también, hay libros cuando digo que hay libros, hay libros de 1,50€ obviamente de diferentes temáticas Ya sean libros para niños, libros para adultos, pero también hay películas Hay DVDs, hay películas en Blu-ray y no todas son tan antiguas Por ejemplo tenés Willy Wonka el original, que sí, tiene como 80.000 años y el mago de Oz. Pero también, no sé, tenés esta película acá, la de Lady Gaga, que no salió hace tanto Tenés la peli de los Minions, tenés el CD de Frozen, que no salió hace mucho más de dos años como máximo y también tenés huevos de pascua, en este caso lo que hace la tienda es empezar a vender cosas que sean de la temporada Si es navidad, hay de navidad y en este caso como estamos cerca de pascua ya están vendiendo Tienen muchas cosas así que vos decís, oh el típico after eight y el que se llama menta noche y que cuesta la mitad Yo la verdad no me la jugaría compraría el after 8 aunque no me gusta pero al que le gusta que se arriesgue también podés encontrar estas botellas que pueden ser un buen souvenir o incluso para vos, que después te las llevas, pumba un euro con cincuenta y cada vez que la mires la vas a recordar de tu viaje. Y también tenés, sino, si no tenés mucho dinero para cenar, una de estas sopitas, un euro y ya tenés una comida que no está tan mal y podés ahorrar dinero, pero también lo bueno por ejemplo, querés desayunar, tenés galletas de arroz, así que hay opciones para incluso si sos celíaco, tenés barras de cereal de diferentes estilos, unas más ricas otras más chicas esta caja de Nature Valley trae 30 barras por 3 euros, 20, perdón 20 barras, 20 barras, es un montón tenés el desayuno de un millón de días ya con eso y tenés todo tipo de opciones y cosas para el hogar cosas para lograr, cosas, cosas, cosas, cosas la doña que está dentro mío, la abuelita de 98 años que iba dentro mío, está así con estas cosas, como ok, vamos a hacer las cosas para lograr un poquito más rápido porque sé hay mucha gente a la que no le interesa hay un montón de cajas hay un montón de cosas que tienen que ver con el aroma por las velas con todo eso y vamos a hacerlo un poquito más rápido de nuevo. Hay marcos para pósters, hay diferentes tipos de marcos, hay cosas para guardar tu traje, hay cajas para poder guardar más cositas, y hay cajas y cajas y cajas y diferentes tipos de cajas para poder guardar cositas. Ahora sí, vamos a avanzar y vamos a ver finalmente lo que yo te recomiendo que puedes comprar en esta tienda, ya sea de souvenirs o regalitos que le querés dar a otras personas este es el regalito más bonito que me gustó cuesta 5 euros y es algo personalizado con el nombre de la persona tenés que tener la suerte de poder encontrar una persona que se llame así por ejemplo este Alice es bastante parecido a Alicia que es el nombre de la abuela de mi novio ahora tenés que encontrar un nombre que te sirva para una persona que os quieras las chances de que uno conozca a alguien que se llame IVA en gaélico y son medio nula, yo no conozco a ninguna ni am. pero si la conoces con un Alice a una Alicia quedas re bien la otra de estas son barritas de chocolate por 1,50€ y estamos de nuevo la mismo, ahora, si conoces a una Julia, golazo, pero una cowims, ni en pedo, pero con un thank you quedas como un campeón, y esto es más para la gente más mayor que ¿Qué? le puedes regalar un llaverito con un ángel, no sé, tenés que tener un abuelo que le guste en esas chucherías. a mis abuelos yo no le puedo ir con eso porque no. Literal chicos, yo el año pasado a mis abuelos les llevé un jean irlandés, yo le caigo con el angelito y mi abuela me mira con cara de... No, ¿qué es esto? No lo quiero. Bye. Y por último, la última recomendación de souvenirs que te puedo dar son una caja de chocolates, da súper bien, es bastante barato. Hay chocolates más baratos incluso, tenés Twix por unos 50, pero ¿qué pasa si te olvidaste algo que lo necesitas? Y no lo sabías. Por ejemplo, mucha gente que no sabe que Reino Unido e Irlanda tienen una entrada especial para poder enchufar las cosas. No es la misma que se usa en el resto de Europa, no es la misma de Estados Unidos, ni Asia, ni Sudamérica. En este caso, acá se usa una entrada de tres cositos. Mira qué palabra tan formada y elegante acabo de usar. Y básicamente la tenés que comprar. Si la vas a intentar comprar por Amazon, te va a costar fácil 10 euros o más. Si la vas a comprar a una tienda de emergencia te va a costar más, pero si vas a una de estas tiendas solamente pagas 1.50. Ven chicos y como les comenté, justo acá no tienen la etiqueta de 1.50, pero es como les comentaba, la mayoría de las veces si el producto no tiene etiqueta va a terminar costando 1.50 nada más, a menos que tenga un precio especificado que no sea ese. Y lo mismo con esto, una almohadita para el avión. La mayoría de las veces en cualquier lado donde las compre, vas a gastar como mínimo 10 euros. Y acá está solo 1,50. O sea, 1,50. No puedo creer lo barato que es. Literal, comprarte un café te va a costar más que esto. Y como pueden ver acá, hay un pasillo de millón de cosas. Ya sea de gatos, perros, productos de limpieza. Y es incontable la cantidad de productos que venden en esta tienda. Pero bueno, yo ya caí en la trampa y compré varias cositas. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video Díganme qué les pareció, qué llevarían ustedes de souvenir para ciertas personas Yo por ejemplo seguramente elegiría algún tipo de chocolate o algo rico O algún tipo de detalle como los que estuve mostrando Tiene un montón, la tienda se llama Deals Acá está Y básicamente Deals significa como promociones Y cosas por el estilo, entonces es como que hay altos Deals Y tengan en cuenta eso nada Coméntenme, comenten ahí abajo qué es lo que ustedes llevarían de souvenir ¿Al señor que pasó? ¿Lo llevarían de souvenir? No, ya no chicos, no. ya la cagué de nuevo Bueno, eh, les voy a dejar en la cajita el nombre, un poquito de detalles de cosas de este lugar Lo que tengo en la mano es el barbijo, estoy arrodillada en el piso y me está dando mucha paja así que me voy a levantar entonces básicamente bueno eh, no se olviden de suscribirse de comentarme qué fue lo que les pareció si les interesa ese tipo de videos dejen un comentario si quieren suscríbanse si no quieren también suscríbanse se los voy a agradecer y eso nada espero verlos pronto pueden seguirme en mi Instagram para ver qué es lo que hago día a día tonterías es lo más probable y nada los quiero un montón Espero que hayan tenido un lindo día o un lindo video si su día está comenzando y les deseo lo mejor en este nuevo día de su vida. Con amor, Abril. Bye.